Hola y bienvenidos al canal de YouTube de WI, Educación para la Inclusión. Hay muchas normas en Colombia sobre productos de apoyo. Y el año pasado, junto con nuestros amigos María Luisa, Magda, Susana, Cristian y Juan Fernando, hicimos una revisión de muchas de ellas. En este video les queremos contar qué encontramos. Todas las políticas y acciones que buscan favorecer a las personas con discapacidad se hacen a través de diferentes ministerios en Colombia. Vamos a hablar de cada uno de esos ministerios y qué hacen con relación a las tecnologías o productos de apoyo. El Sistema Nacional de Discapacidad debe articular todo lo relacionado con discapacidad en el país. Para eso, cuenta con representantes de la sociedad civil y es coordinado por el Ministerio del Interior. El Ministerio de Trabajo debe asegurar que las oficinas públicas empleen a personas con discapacidad y que se proporcionen los ajustes razonables que sean necesarios. El Ministerio de Educación debe asegurar que el Plan Individual de Ajustes Razonables sea una realidad en las instituciones educativas, para que los niños y niñas con discapacidad y trastornos en el aprendizaje puedan aprender en igualdad de oportunidad. El Ministerio de Salud brinda cobertura para algunos productos de apoyo. Pero no para todos, a pesar de que Colombia ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y debe reconocer el acceso a productos de apoyo apropiados como un derecho humano. El Ministerio de Defensa tiene sus propias pautas sobre la provisión o suministro de productos de apoyo. Y por último, el Ministerio de las Tecnologías, la Información y la Comunicación tiene una licencia gratuita de JOS, un lector de pantalla, y Magic, un amplificador de pantalla para que las personas que lo necesitan puedan descargarlo de forma gratuita. Tienen una biblioteca virtual para personas con discapacidad visual y otras iniciativas para favorecer a las personas con discapacidad visual y auditiva en Colombia. A pesar de todas estas normas nos hemos dado cuenta de que en Colombia aún existen muchas barreras para acceder a productos de apoyo. El financiamiento de estos productos y su suministro no es adecuado, además no contamos con profesionales bien entrenados que sepan entregarlos a las personas que los necesitan. También faltan lineamientos sobre cómo acceder a las atenciones a las que tienen derecho las personas con discapacidad y los adultos mayores. Y se necesitan estrategias de coordinación para maximizar los recursos y evitar duplicar esfuerzos. Según diferentes normas, todos estos ministerios deben trabajar para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad a través del suministro de productos de apoyo y otros proyectos diferentes. Sin embargo, muchas personas con discapacidad permanecen excluidas de diferentes actividades. Si eres una persona que necesita algún producto de apoyo, cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu mayor barrera para acceder a estos productos. En nuestro video anterior hablamos de algunas cifras impresionantes sobre cómo las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder al trabajo y a la educación en América Latina. Si quieres conocer más sobre el tema te invitamos a verlo. Esperamos que les haya parecido importante esta información, por favor comenten abajo y nos vemos en el próximo video.